El pasado miércoles en la Cámara de Diputados votamos el proyecto de bienestar animal. Si bien no salió como habíamos propuesto desde el inicio, creo que hemos dado un buen paso para mejorar las condiciones en las cuales nos relacionamos con los animales. Y relacionarnos con los animales tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos entre nosotros y la forma en la cual vivimos en sociedad. Por eso, Creo que es un buen paso, porque a partir de ahora, si el Senado acompaña con su votación este proyecto, vamos a estar legislando en función de aumentar las penas a lo que es el maltrato animal. Vamos a tener una situación en la cual quienes maltraten un animal podrán ser penalizados por eso, cosa que hoy no ocurre. Si bien solamente va a ocurrir para los mayores, ...y en determinado, con determinado periodo y con una situación en la cual se pueda eh, sustituir por una pena alternativa... ...es una muy buena señal para que eso así sea. También vamos a poder exigirle a las administraciones de los zoológicos... ...que puedan readecuar lo que son los zoológicos. Que los animales no estén de la forma en que están en muchos zoológicos en el país... ...que este, realmente están en una situación que no, que no es la que corresponde. Y en tercer lugar, la prohibición de circos con animales. Nuestro proyecto era para que haya una prohibición absoluta... ...sin embargo, este, bueno, el Frente Amplio quiso que haya una excepción... ...que sea para los animales domésticos. No entendemos las razones, no fueron explicitadas... ...pero este, por lo menos es un avance en cuanto a la prohibición... ...de la erradicación de circos con animales exóticos. Es un avance, como digo, es un paso más. Nos hemos quedado la retaguardia cuando hace un siglo atrás don José Valle Ordoñez había eh, puesto el Uruguay en la vanguardia, también en estos temas, y estamos avanzando. Ojalá el Senado lo vote pronto y ojalá sigamos en la próxima legislatura trabajando para seguir mejorando lo que es el bienestar animal, que repito, tiene que ver con el bienestar de nosotros, una sociedad que maltrata a los animales, es una sociedad que se maltrata a sí misma. Aquel que maltrata a un animal está propenso a maltratar a las personas y eso no lo debemos permitir, lo tenemos que evitar. Hasta la próxima.